Y con Pilatos o tin Jesús, Maxo Juan Jesuano cuícake. Jesús o Kitchpanústa ni Cruz Juan Oyas y tocaya tlachtol, Golgota. Ompa oxozake, Juan Iwano quinzozake jo comen sezeta naznacasco Juan Jesús o cau Pilatos o maquisquilocan ma quihquiló kan sezta quihquiló Cruz, Jesús de Nazaret, en hueitikihuasca o en judíos. Mí que judíos o non tlasquilol, pues campa oxosaque Jesús am huesca o catca de naltípetl, Juan o o isquiliuctoia y quebreo tlasto, griego o latín. Y canontio piscatlayacanque o quiluisque en pilato. Amos con isquilo, en hueitikihuasca o en judíos. Y es con izquilo, ni mote en ewa, o en judíos. Pilato ok o quién ángil? cuilo. cuilo. Y cuáquen soldados y oxoxacan Jesús. O qué ni tilma o o quisnawi pantli. Se se soldados o como kawi se pantli. No ivkio qué ni en la Non mich no entatlampa o que No en o que Amo ivkion toya. soldados o como sepan ilguaya. Amo chazaya kan. O que uno es que es muy importante. Uno es que es como importante. Uno es que no Juanita saló, cau na quien se un pao canta, Jesús okiluís ni mamá. Si watíndli, iskunita que me muconézí. Sa tepan okiluís ni trasaló, cau iskunita que me mu mamá antzí. Juaní peu ya non tona, non ita saló, Jesús okmatoyan y calle. Juan quien no mucho ni cuilica o mochivasquía te no hisculiuftoya o quisto. No es nada miki. Un poco tento que vino, chocó. Y a con Jesús no partilizque se esponja y non vino, chocó. Juan o ni trama ni sopo. Juan tena Jesús vino, chocó o quisto. Masik no chillo chiti izkwa konsa o kwa kwitlan, wano